El ODS-4, lo voy a leer, eh, en, su, en una de sus metas dice que hay que asegurar que todos los ¿no? si y las alumnas adquieran unos conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas, mediante la educación para el desarrollo sostenible, estilos de vida sostenibles, derechos humanos, igualdad de género, promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución a la cultura del desarrollo sostenible. Bueno, todo esto veíamos que chocaba con con los contenidos y con la enseñanza que se estaba haciendo de la economía incluso podía eh, a veces eh, esos contenidos podían ir en, en, en direcciones contra contrapuestas totalmente eh, de otra bueno eh, además eh, coincidía toda esta reflexión o esta generación de, de, este, de esta publicación de este documento con toda la reflexión que que hubo y hay con la reforma educativa, con la entrada de la nueva legislación LONLOE y la nueva legislación orgánica de los centros de formación profesional. Además, paralelamente, tres compañeras, las tres compañeras que coordinábamos el dossier estábamos realizando estudios en, en temas de educación y enseñanza. Así que, bueno, un poco esta es un poco el por qué, el por qué Economistas decide abordar esta, esta temática en este momento. Y es por ello que estructuramos, no sé si os habéis, eh, habéis tenido la oportunidad de ojear la, la publicación, espero que sí, si no os lo recomiendo, sí que eh, nos planteamos cómo estructurar la publicación en tres grandes bloques. El primero, eh, queríamos que se centrase en hacer una, digamos, una radiografía de en qué momento se encuentra la enseñanza de la economía de la empresa, y su relación con las economías heterodoxas, críticas o, o transformadoras. ¿no? Y, y que también se plantease como de dónde venimos, ¿no? dónde estamos y, y de dónde venimos en, en la enseñanza de la, de la economía. Y por eso eh, contamos con Esther Méndez Pérez, que es profesora de la, de la UNED, que... Hizo, eh, le encargamos hacer como un repaso histórico de cómo ha ido evolucionando ha ido evolucionando las diferentes asignaturas de economía y empresa a lo largo de las diferentes eh, legislaciones y cómo queda eh, actualmente con la nueva legislación y además ella nos da unas, unos pequeños apuntes de, de cómo va a quedar esa o qué retos tenemos que afrontar las, las docentes de, de, de economía y empresa. A continuación nos queríamos hablar de la situación no solo de, de la enseñanza de la economía de la empresa en secundaria y bachillerato, sino también queríamos abordar eh, la, eh, qué estaba sucediendo en la formación profesional. Entonces contamos con José Luis Carretero Miranmar, docente en, en, la, en, una, en un centro de formación profesional de bastante renombre, eh, Ciudad Escolar se llama. Eh, él es... Eh, Profesor del de módulo de formación y orientación laboral y, y él lo que nos plantea en el artículo es eh, cómo el nuevo módulo de empresa e iniciativa emprendedora y, y el anterior y que se mantiene el módulo de formación y e orientación laboral presentan muy buenas oportunidades para introducir en el currículum educativo eh, ejemplos de eh, iniciativas de economía social y solidaria de prácticas empresariales dentro de las economías heterodoxas. Y nos, eh, nos, nos cuenta o nos, nos hace un, un pequeño resumen de diferentes iniciativas que él conoce, que, que, ya, lo han puesto, que ya lo han puesto en, en marcha. No queríamos eh, dejar este bloque de en qué situación se encuentra la enseñanza de la economía sin hablar de la, de la, de la formación a formadores. ¿no? Que, o sea, ¿qué que nos podemos pedir a, a las docentes de, de economía de empresas si quizás muchas veces no hemos recibido... Una, una formación en otro tipo de economía. ¿no? Entonces, ahí contamos con Carlos Sánchez Mato, profesor de Economía y formador en el Máster de Formación de Profesorado de la, de la Universidad Complutense de Madrid. Y, bueno, sobre todo nos, nos plantea estas reflexiones, ¿no? que acabo de decir, ¿no? como que, qué asignaturas y qué enfoques estamos, predominan en las universidades, pero también en, específicamente en el Máster de Profesorado, cuáles son los temarios de las oposiciones, y también si existen estas, estos planteamientos críticos ¿no? con el sistema hegemónico. El segundo, el segundo gran bloque eh, lo componen dos artículos. El primero eh, lo firma la Red de Educación de la, en las Finanzas Éticas y Solidarias, Redeces, eh, y es un artículo colectivo firmado por Javier Eguiara, José Valarriba, Itzia Morante, Sofía Muñoz, y Nina González. Algunas, algunas de ellas eh, están por aquí. Eh, creo que es, es, he visto a Sofía, Nina y a Javier, y luego nos van a hablar más en concreto de la propuesta que hacen desde, desde la red de finanzas éticas, pero bueno, sobre todo eh, hacen una revisión de los contenidos y, y de la oportunidad de plantear otros imaginarios a, a través de la difusión de las finanzas éticas como una herramienta de transformación social, ¿no? Que podría llegar a transformar. Pues, todo el currículo educativo. Entonces, sobre todo nos hacen una batería de propuestas que creo que tienen unas cuantas de materiales, contenidos, de metodologías. Bueno, yo por lo menos he usado bastantes y, y me, me, me han resultado bien, están, están muy bien. Por otro lado, el segundo artículo que formaría parte de, esta, de este bloque de revisión de contenidos eh, lo firman, es un artículo también colectivo que lo firma Lucía Vicente, que la, la tenemos también aquí hoy, y luego nos contará. También ella es profesora de Economía y eh, ex trabajadora y colaboradora de FUEM, e Inmaculada Romero, que también es eh, profesora en, en FUEM. Y bueno, pues era obvio que para abordar un... Un dosier o una publicación de enseñanza de la economía, pues eh, FUEM tenía, tenía que formar parte, dado el trabajo que, que lleva haciendo en sus colegios a través de su fundación. Y bueno, nos hace una propuesta sobre, eh, con una, empiezan la propuesta como revisando, haciendo una revisión crítica del currículum en secundaria de economía y, y sobre todo, pues subrayando tanto que los conocimientos económicos al final se plantean demasiado parcelados, a veces son muy técnicos y desconectados de la realidad, y con ese cada vez mayor fomento del emprendimiento en edades más tempranas como, como forma de integrarte, integrarnos en la sociedad. Entonces, ellas plantean la educación ecosocial como una herramienta a incluir en, de forma interdisciplinar, en, no solo en las asignaturas de economía, sino... En, en todas las demás desde geografía historia o educación en valores éticos o en otras, en otras asignaturas y luego ya nos contará, nos contará más. Bueno ya voy con, con el último gran bloque de, del dossier en el que planteamos propuestas prácticas eh, sobre todo más centradas en la, en la metodología eh, para trabajar estos temas. Y en este caso eh, comenzamos proponiendo eh, el aprendizaje servicio como una herramienta para conectar la, los centros educativos con las economías transformadoras o con proyectos de economía social y solidaria. Entonces Aitsiber Mugarra de la red Cervicas eh, nos habla de la herramienta del aprendizaje y servicio solidario como una posibilidad para, para que el alumnado se vincule con entidades del tercer sector, de sus municipios, de sus barrios. Es una metodología que seguramente, dado que sois profes y docentes en activo, pues veréis que en los últimos años está teniendo bastante auge y sí que veíamos que era una muy buena oportunidad para, para dar a conocer otros proyectos o iniciativas eh, diferentes y generar ese, ese imaginario ¿no? eh, en, en el alumnado. Por otro lado, la última propuesta metodológica que abordamos que nos parecía clave y teníamos muchísimas ganas de conocer y, y estamos también muy contentas y encantadas de haber conocido a Andrea y a Berta, Andrea Cobo y Berta Mundo, porque bueno, ellas lo que plantean es toda una experiencia desde su cooperativa, desde Verla, en la creación de cooperativas eh, escolares en los centros, ¿no? Para, para no solo trabajar desde desde la teoría sino trabajar desde casos reales de, en la que el alumnado no, no trabaja el emprendimiento sino trabaja el, traba, o sea, trabaja el, el, eh, el trabajo colectivo o digamos aprender a, a funcionar en colectivo de, de otra forma que esto eh, consideramos que, que es básico a la hora de funcionar en la sociedad ¿no? ellas también luego nos, nos contarán un poco, un poco más y ya simplemente para, para finalizar y ya no robo más tiempo que me, la verdad que es que al final me lío eh, como siempre terminamos la publicación eh, proponiendo una lectura recomendada y bueno, como no eh, eh, recomendamos eh, un libro que creo que no debe tener más de dos años eh, de las ediciones lentas de, vinculado a, a la editorial de del colectivo Econoplastas. El libro se llama Demasiado Tardismo y bueno lo escribe José Luis Paramio, eh, que es profesor de secundaria y parte del colectivo de los Econoplastas y que bueno, eh, hace que propones un, un montón de fichas, libros, películas, dinámicas, eh, propuestas culturales, juegos, cuentos, eh, que constituyen una, vamos, un maletín ¿no? a la hora de enseñar economía ¿no? como son eh, un montón de propuestas que ya están testadas en clase y, que, y que, bueno, que pone y que comparte y que pone a nuestra disposición así que bueno os lo recomiendo a mí me, me, me gustó mucho y bueno yo creo que perdonad porque os voy admitiendo pero no voy leyendo el chat y no, no sé si habéis ido diciendo que no me oíais bien pues no se me veía bien, no lo he... Bueno, ahí, ¿no? Ojo, perdonad. Bueno. Eh, vale, lo que sí que me gustaría ahora es eh, dar paso a, a las tres ponentes colaboradoras que nos acompañan de este dossier. En primer lugar va a hablar Lucía, eh, después eh, van a hablar Berta y Andrea, después... Eh, Finanzas, finanzas éticas y solidarias y finalmente, y finalmente iconoplastas. ¿vale? Así que, bueno, muchas gracias por vuestra atención y paso a, dejo a hablar a Lucía. Muchísimas gracias, Lucía. Gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Eh, antes de comenzar esta pequeña intervención me gustaría, bueno, por supuesto, agradecer a las compañeras de Economistas Sin Fronteras el poder participar en este debate tan necesario, de tanto interés. Y bueno, asimismo también disculparme por la cuestión que comentaba Elena al principio, y es que, bueno, pues por un asunto familiar no me puedo quedar hasta el final de la sesión y nada, pues eh, cuando termine me podré quedar solo un ratito más, así que una pena, pero seguro que, que la discusión es tremendamente de, de interés, necesario Bien, comienzo señalando que somos conscientes en FUEM, pero también a título personal, como docente, de que la formación en economía en la etapa preuniversitaria sabemos que adolece importantes carencias. Carencias incluso a pesar de los cambios que incorpora la nueva ley, como señalaba Elena, la, la LOM-LOE, y son carencias que van a impedir el tratamiento de la economía de esta materia en los términos que correspondería. Bien, ello o esta situación supone un claro desafío para los centros, para las familias, para el alumnado, pero especialmente para el profesor. ¿Y por qué? Especialmente para el profesorado, porque es precisamente en él, en, en este profesorado, en quienes recae la eh, importante responsabilidad de poder dotar de la formación necesaria, de acuerdo, al, alum, al alumnado, a las personas que van a, a conformar las sociedades venideras. Personas que van a tener que enfrentarse a los graves problemas que hoy padecemos y a otros futuros de todo tipo, además sociales, políticos, económicos, medioambientales, y además deberán de ser las personas que eh, hayan de cuestionar los imperativos de un modelo, de un sistema económico que precisamente nos lleva a esta situación y que ha generado estos, estos problemas. Bien, esto conecta, con una, con una pregunta que nos hacemos las personas que nos dedicamos a, las, a la docencia, pero también los padres y madres de ese alumnado. Y es una pregunta respecto, en relación al objetivo que tiene que tener la, la enseñanza en general y el estudio de la economía en particular. Es decir, ¿cuál es la finalidad última de educar? El formar a las personas se tiene que dirigir a formar alumnado para legitimar el modelo actual, es decir, formarle para ser recursos empleables en ese modelo, en ese mercado, o por el contrario lo que tenemos que hacer es formar eh, a aquellas personas para eh, comprender los grandes retos que enfrentan y que van a enfrentar adquiriendo valores, conocimientos, capacidades, habilidad, habilidades a estas personas que eh, permitan afrontar estos grandes retos y problemáticas, pero hacerlo de una manera crítica. Bien, evidentemente, eh, creo que compartimos la necesidad de eh, que lo que requerimos es lo segundo, ¿de acuerdo? Y ello precisamente nos marca el compromiso que tenemos por delante. Un compromiso que consiste en desarrollar alternativas de aprendizaje precisamente en esa dirección. Por ello, precisamente la labor de FUEN se ha venido desarrollando, orientando, hacia ese desarrollo y aplicación de herramientas que sean capaces de formar a las personas y que estén preparadas para ese mañana incierto. Un mañana obligado a tener que atender y ofrecer importantes respuestas a los problemas actuales y esa propuesta eh, pues está claro que va a chocar con la forma convencional eh, de atender la economía que demuestra tener el currículo oficial de la educación, currículo en el que se demuestra que la prioridad viene siendo formar a personas para el mercado, es decir, una mano de obra que sea funcional al sistema, al mercado, ¿y cómo lo hace? Esa funcionalidad hacia el modelo actual, pues extendiendo una serie de valores que todas y todos conocemos ampliamente, valores como el emprendimiento, el individualismo, la competencia constante, la cultura del mérito etcétera. Y así precisamente es como lo confirmamos cuando valoramos, analizamos la oferta educativa, oferta educativa en economía en aquellos niveles donde esta materia se imparte. ¿Qué qué niveles son? Pues son la educación secundaria y bachillerato. Al respecto para hacer un breve balance de qué contenidos, qué asignaturas articulan esos contenidos. Bien, pues vemos que en secundaria, en cuarto de la ESO, el tratamiento de la economía como un conocimiento específico se ofrece a través de dos optativas, ¿de acuerdo? Estas dos optativas son economía y emprendimiento y formación y orientación personal y profesional. Bien, en ambos casos, la promoción del espíritu emprendedor es una constante y la búsqueda de oportunidades profesionales y de empleabilidad en el mercado, como señalaba. Estos son los ejes articuladores de, durante todo el itinerario el contenido de estas asignaturas se articula en base a la defensa de estas, estos dos caminos, por así, así decirlo. Por tanto, se muestra en este sentido una oferta que es insuficiente y además una oferta que es parcial, por dos motivos al menos. Por un lado, porque se trata de asignaturas optativas, por tanto no las cursan, no es de acceso para el conjunto del alumnado, pero sobre todo porque los saberes que están incorporando estas asignaturas optativas eh, demuestran estar muy lejos de un tratamiento profundo o adecuado de la realidad económica, de la realidad que en este terreno nos, nos, nos relaciona, nos rodea. Bien, Como conocimiento transversal en secundaria, la economía también está presente en otras dos asignaturas, pero en este, en este sentido o, o, como, o en, como conocimiento transversal se incorpora en materias de carácter obligatorio. ¿Cuáles destacaría? Pues fundamentalmente educación en valores éticos y cívicos y en geografía e historia. Bien, en estas asignaturas, sin ser la economía el eje articulador de los contenidos de estas materias, sin embargo, es posible plantear en ellas un tratamiento mucho más rico, más amplio, más complejo y sobre todo potencialmente más holístico de la materia económica. Bien, en secundaria, por tanto... Tras mencionar estas asignaturas optativas y de carácter obligatorio, lo que constatamos es que el problema no sería tanto de escasez de contenidos económicos, sino de la centralidad que se les otorga a unos contenidos frente a otros. Y a ellos se añade un problema adicional, y es que precisamente en esas materias de carácter obligatorio, es decir, aquellas que tienen un mayor potencial para abordar crítica compleja y más ampliamente la economía, es decir, los términos, que la reivindicamos, bien, en esas materias el profesorado no es especialista en economía, por tanto, bien, es una cuestión importante, es una cuestión que no invalida, por supuesto que no, pero sí dificulta disponer inicialmente de, eh, de los conocimientos específicos de la economía, dificulta porque además lo que creemos conveniente necesario es que además el profesorado, además de esos conocimientos económicos, debe incorporar aquellos otros que le permiten integrar la pluralidad de enfoques a la hora de estudiar la economía. De todos los enfoques, bueno, debería de ser lo suyo, pero si no, al menos incorporar aquellos enfoques que en mayor medida han contribuido al estudio de la economía eh, para su entendimiento profundo, complejo. ¿de acuerdo? ¿Cuáles serían estos enfoques? Pues al menos el que plantea la economía política, feminista, ecológica y por qué no la economía social y solidaria también. Bien, ya en bachillerato con la nueva ley encontramos tres asignaturas de carácter optativo que son ofertadas en todas las modalidades que comprende esta etapa educativa, pero como digo con carácter optativo, ¿cuáles son estas tres asignaturas? Pues son economía, economía, emprendimiento y actividad empresarial, y una tercera que es empresa y diseños de modelos de negocio. Bien, sobre todo en las últimas, ya el simple nombre nos puede dar pistas y desvelar claramente cuáles son los énfasis que van a marcar el itinerario en estas asignaturas, y puedo señalar al menos dos, aprovechar las oportunidades profesionales desde esa perspectiva empresarial y estrictamente empresarial, y más desarrollo, más profundización de nuevo en ese tan importante espíritu emprendedor que parece en el currículo oficial la única vía del éxito, al menos en este terreno, en el terreno económico. Bien, todo lo anterior, este recorrido de las asignaturas, lo que plantea o lo que nos hace concluir es que se confirma, por tanto, un estudio de la economía que no solo no facilita, sino que distorsiona el tratamiento. Y, y la capacidad de, compre de comprender la realidad económica, y precisamente desde FUE lo que proponemos es replantear el currículo oficial, sus prioridades, e incorporar un enfoque que nosotras, nosotros, denominamos como enfoque ecosocial, ¿de acuerdo? Y también en el estudio de la economía, pero no solo. En esta mirada ecosocial, en el campo estrictamente económico, conllevaría incorporar, integrar, al menos las siguientes cuestiones, al menos cinco. Las, las menciono de manera, de manera muy breve. La primera sería que esta mirada ecosocial exige conocer la forma particular que adopta en el momento eh, de hoy el sistema económico capitalista y comprender también sus lógicas de funcionamiento, lógicas que como sabemos están basadas en la explotación, en el espolio de los recursos materiales y que son generadoras de graves desigualdades sociales. Bien, esas lógicas de funcionamiento, pero también desvelar que existen relaciones de dominación jerárquicas dentro de este sistema que afectan y afectan en gran medida a los distintos grupos sociales y a los distintos agentes económicos que participamos en esta economía. En segundo lugar, exigiría también la comprensión de la realidad económica en su totalidad. ¿Esto qué quiere decir? Bien, considerar la economía todos sus elementos con los que se relaciona, ¿de acuerdo? Sus relaciones, por tanto, y también las conexiones que establece con otros elementos, es decir, lo económico conectado con lo político, conectado con lo doméstico, con lo ecológico, con lo social, ¿de acuerdo? Otra, otra implicación de incorporar la perspectiva ecosocial sería entender la economía como un sistema abierto, como un sistema abierto que se va a relacionar con otros sistemas. Es decir, la economía se relaciona con la esfera pública o con la esfera de lo público, con la esfera doméstica, ¿de acuerdo? Pero también un sistema abierto que va a formar parte y se va a desarrollar como parte de otros sistemas que son más amplios. Ejemplo, se va a desarrollar dentro de la esfera física del planeta, ¿de acuerdo? Y esos elementos hay que tratar y hay que incorporar, ¿de acuerdo? Eh, un cuarto elemento sería comprender la economía y el proceso económico desde una mirada histórica y desde una perspectiva también dinámica. ¿Por qué? Porque es la única manera de poder eh, responder al por qué y al cómo hemos llegado a esta situación, a generar estos grandes problemas que enfrentamos hoy. Y por último, por supuesto, eh, esta mirada ecosocial exige cuestionar los criterios que han regido y todavía hoy rigen el devenir de la economía, el sistema económico capitalista con apellidos. ¿Cuáles son estos criterios? La rentabilidad, la maximización del beneficio. Y una vez desvelamos estos criterios, o otro elemento sería valorar, dar prioridad a otros criterios en el terreno económico, es decir, el respeto, la solidaridad, la redistribución, la paz, la equidad como criterios que nos van a permitir replantear el objetivo último de la economía, que puede ser y quizá contribuya a garantizar conseguir vidas sostenibles, alcanzar vidas dignas de ser vividas, pero no para algunos, algunas, sino para el conjunto de la población y que esas vidas sean acordes con los límites físicos que establece esa esfera ecológica, ese plan, ¿de acuerdo? Bien, en ese marco es precisamente en el que venimos desarrollando nuestra labor desde la Fundación, Y precisamente ello ha tenido como resultado que hoy podamos eh, disponer de una serie de materiales didácticos, materiales educativos, que tienen precisamente como objetivo esa finalidad. Y al respecto me gustaría destacar uno de esos materiales educativos propios que hemos realizado dentro de la propia institución, para integrar esa mirada ecosocial y en concreto en el terreno de la economía. Es, una, es un material educativo orientado a su aplicación en cuarto de la ESO y se denomina el mundo actual. Bien, los contenidos, la metodología y también la estructura de este material, de esta unidad didáctica encajan a la perfección con ese planteamiento amplio de la economía, que va más allá de esta y además busca facilitar que el alumnado se convierta en un agente crítico, también participante de las sociedades que integra y participante activamente para quizá en el futuro poder incluso transformar esa realidad. ¿Y transformarla hacia dónde? Hacia sociedades más justas, más democráticas, más sostenibles, ecosociales. Sociedades ecosociales a fin de cuentas. Y en esos cambios, por supuesto, la economía es clave, es fundamental. Bien, la potencialidad, no me entretengo más describiendo este material porque está accesible y podéis echarle eh, un ojo, eh, acceder a él, ¿de acuerdo? Pero precisamente gracias a los frutos que hemos eh, alcanzado al, al incorporar este material, eh, justifica que a día de hoy dispongamos además de siete materiales educativos adicionales, que se ajustan a aquellas ramas del conocimiento donde hemos notado a esa necesidad de un tratamiento más amplio, más crítico y más complejo en otras áreas del conocimiento que van más allá, por supuesto, de la economía. Bien, además de estos materiales educativos, para las personas que no conozcáis el trabajo de los colegios y de la propia eh, FUEN, de acuerdo, a través de la web disponéis de multitud de materiales de distinto tipo que plantean esa mirada y ese reto ecosocial en el tratamiento de diversas asignaturas y eh, conocimientos muy variados. Guías educativas, proyectos que desarrollamos también, estrategias prácticas, eh, metodologías alternativas que desarrollamos en los centros, recursos didácticos, blogs con un montón de recursos, de acuerdo. Eh, que bueno, están accesibles, como os decía, y que esperamos, y, y es el objetivo, que sirvan en esa importantísima labor formativa que tienen por delante, y que tenemos por delante, las y los eh, docentes. Así que bueno, con esto termino esta breve intervención, y agradezco de nuevo la, la invitación de las compañeras de Economistas Sin Fronteras, pero también a las personas que estáis detrás de la pantalla, y, y que estáis esta tarde acompañándonos a todas y a todos. Muchas gracias, Lucía. Muchísimas Vamos gracias. Nos vemos. Gracias. Bueno, pues eh, continuamos si queréis, eh, Berta y Andrea. Andrea, solo. Andrea se fue, vale, bueno. Al revés, al revés, yo soy Andrea. Berta se... Vale, vale. Bueno, eso, pues te dejo paso. Sí, eh, yo creo que seré bastante más breve, además yo me caracterizo bastante por ser muy escueta. Berta habla más y cuando se ha ido ha sido un. ¡Ay! Pero bueno, ella y también ella tiene más experiencia en lo que son las cooperativas escolares, pero intentaré que quede claro y, y crear estas ganas de, de ponerlo en práctica, que de esto va el artículo nuestro. Bueno, nosotros primero me, empezaré presentándome y a Berta también. Somos, somos socios de una cooperativa de, de Barcelona que nos dedicamos a hacer formación y acompañamiento tanto a colectivos, a empresas, a colegios y a administración pública en, te, en, en temas de género, igualdad, también de divulgación del cooperativismo y todo esto. Y con todo esto, pues uno de los servicios que hicimos conjuntamente con, con los sataneos cooperativos de aquí de Cataluña fueron las cooperativas de alumnos, eh, que las hemos llamado cooperativas escolares. Que este, esto, pues el artículo lo explica perfectamente, pero esto consiste en, en crear una cooperativa real, o sea, no, no se constituye en el registro, pero es como crear toda una experiencia de, de realidad educativa desde dentro de las aulas eh, con la creación de una, de una cooperativa eh, y pues que, vinculando al alumnado con el profesor el profesor es el que acompaña a todos los alumnos conjuntamente con, con, con las expertas que en este caso éramos nosotras a hacer esta creación de la cooperativa desde, bueno, como bien ha dicho han estado comentando antes todos los, teniendo en cuenta todos los ámbitos de no solo el propio beneficio porque no y ni nuestras necesidades, sino también teniendo en cuenta el entorno en el que nos rodea, tanto las necesidades del, del centro como las necesidades de la población, como las propias necesidades del colectivo. Y, y pues nosotros como propuestas también en el, en el artículo ponemos y, y queremos resaltar que, que para traer estas, estas economías diferentes a, a, la, a la educación preuniversitaria, lo importante es Hacer muchos procesos colectivos de democratización de la, de la educación. Eh, traer mucho el valor de la cooperación para, para romper el individualismo con el que nos están educando desde, desde pequeñitas. Visibilizar mucho los trabajos reproductivos, que esto lo hacemos mucho en las verlas Tener en cuenta que no solo la economía, no solo es lo, lo productivo, que, que lo productivo es mínimo con todo lo que hay detrás, de, de, que sostiene la vida. Eh, y tener en cuenta también, como han dicho, el, el impacto en la comunidad, no solo el nuestro, el, el, el bien común y, y eso. Y, y realmente no, no, no tengo mucho más que explicaros sobre el artículo, de animaros a, a leerlo y, y a poner, como ha dicho, que hay bastantes profesores aquí, intentar poner en práctica esto. Eh, hay unas guías que también se las pasamos para, para, con un montón de actividades para poder introducir el cooperativismo en las aulas en, en clase. Muchísimas gracias, Andrea. Muchas gracias. Eh, sí, si queréis, luego como tengo los correos de todas, luego os compartiré bueno, pues los materiales que ha dicho Lucía, los materiales que ha dicho Andrea, o sea que luego haremos así como un recopilatorio interesante. Eh, bueno, eh, ahora si queréis doy paso. Muchísimas gracias y, y sí que creo que sin duda el el de experimentar en primera mano eh, por parte del alumnado la, la creación de un colectivo y cómo funciona y, y empezar a funcionar, pues claro, es una, es una experiencia brutal. ¿sabes? Así que, bueno, pues eh, venga, eh, hablamos, Sofía, Finanzas eh, Éticas, Reveses, os doy paso. Muchas gracias. Vale, descargasco. Que eh, bueno, eso, lo primero, agradeceros no solo estar aquí, sino también el haber podido participar en, en el dosier. Y bueno, eso, eh, vamos a ir hablando primero yo, luego Sofía, a ver cómo nos apañamos, que entre, estamos los dos encima en, en sitios diferentes. Y, y bueno, un poco para, para ponernos en el mapa, o sea, yo vengo de la Asociación Finanzas Éticas de Euskadi, pero somos parte de una red que se llama finanzas Alátago, que en Euskera viene a decir como más allá de las finanzas, y es una de las redes impulsoras de, de Redefes, que es de la que, de la que venimos a hablar, que también FEDS es impulsora, y bueno, luego os comenta eh, Sofía. Entonces, pues bueno, yo ahora os comento un poco qué es la Red FES, Sofía os cuenta un poco cómo se creó y la historia hasta ahora y luego veremos eh, pues algún recurso educativo que ya, pues que ya se ha generado o los que están por, por generar. Y bueno, o sea, pues Red FES, eh, viene a decir por sus siglas es la red eh, por una educación en finanzas éticas y solidarias que ya, ya el nombre dice mucho, ¿no? o sea, es una red que lo que pretende o lo que hace es dar un espacio para, para personas, para profesorado, eh, entidades, plataformas, eh, para poder compartir un, un espacio en el que facilitar recursos pedagógicos para, para la educación en una economía crítica y solidaria. ¿no? Por, bueno, ya lo habéis comentado hasta ahora, si, eh, por comentar un poco brevemente, pues para hacer un poco frente a, pues, a esa economía ortodoxa, ¿no? causante de no solo la crisis económica, sino social y medioambiental en la que, en la que vivimos y que al final pues, en las aulas también se ve ¿no? que es esa, esa economía que es como la única que se imparte, la única parece que, que es válida, entonces como que se carece de ese espíritu crítico y no se ve esa alternativa en, en las aulas. Entonces pues en, en realidad es lo que se pretende es pues, desde, pues, desde miradas feministas, desde miradas decoloniales, desde miradas medioambientales ir facilitando pues esos diferentes recursos eh, pues para, para nutrir a, a esa educación en, en economía crítica y, y solidaria. Eh, si quieres, Sofía, comentas un poco cómo empezó Redef y si luego vamos sí. siguiendo así. Vale. Sí, ¿Cómo nos sale? <risa> sí, hola, hola a todos, buenas tardes. Eh, muchas gracias a Economistas por la invitación y por participar también en el artículo. Eh, os voy a hacer así súper rápido un poco lo que llamamos la historia de las redes, pero bueno, no, en realidad es bastante joven esta red. Pero bueno, la semilla un poquito ha sido eh, las organizaciones impulsoras FES Finanzas Manetic y Solidari, eh, Finanzas Tagó, Ecocredit y Fundación Finanzas Éticas de FIARE. Llevábamos ya años trabajando en la educación, ¿no? en, eh, en finanzas éticas, ¿no? intentando introducir en las aulas otra visión del sistema financiero y de las alternativas al sistema financiero actual, ¿no? Y entonces, un poquito fruto de este trabajo eh, educativo que ya se venía a, a, haciendo, en 2018 organizamos unas jornadas donde participaron profesorado, entidades de finanzas éticas y entidades de educación transformadora. Y un poquito en estas jornadas surgió un poco, la las conclusiones un poco fueron la, la necesidad de crear esta red. Una red que permitiera conectar a personas y organizaciones de todo tipo del mundo educativo interesadas en hacer una educación económica crítica y plural también del sistema financiero y también poner en valor las alternativas que ya estaban existiendo en nuestro entorno y, y por lo tanto que facilitan un poquito más a, aterrizar estos conceptos. ¿no? Por otro lado, también la necesidad de compartir eh, recursos adecuados y atractivos para el profesorado, para que el profesorado pueda de forma independiente o autónoma, de, digamos, introducir en las aulas las finanzas éticas y solidarias o una reflexión crítica del, más allá del, del sistema financiero de cómo funciona, más allá de cómo funciona, poder hacer una reflexión crítica de los impactos que, que conlleva tanto a nivel local como global y los impactos sociales, económicos y ambientales ¿no? que, que se están dando. Y por, y por último, otro de los objetivos que, que se plantearon fue poder tejer alianzas entre las personas involucradas ¿no? de, y con entidades más allá de las que estábamos en aquel momento en el 2018. ¿no? Luego en 2019 se hizo un encuentro en el marco del Foro Social de las economías transformadoras que se dio en Barcelona en el del 2019 al 2020, nos pidió la pandemia, pero bueno, seguimos trabajando en ello. Y, y en este primer encuentro sí que fue un encuentro más, más pequeño, más con organizaciones locales y pero también globales, y fue una oportunidad para poder trabajar los objetivos que considerábamos que tenía que tener esta red, eh, que los encontraréis todos en la, en la web de las redes FES y encontraréis todo, todo, todo esto que estamos explicando. ¿eh? Y luego, en el 2020, online, por culpa de la pandemia, hicimos la, las que consideramos ahora las segundas jornadas de la Red FES, en las que se pudo ya debatir eh, sobre el modelo de, de educación económica y propuestas concretas desde las finanzas éticas para eh, eh, impulsar ¿no? o contribuir a esta educación económica eh, crítica y plural y las finanzas éticas. ¿no? Y por último, comentaros que este abril de 2022 organizamos las terceras jornadas de las Redeces en las que en esta ocasión eh, intentamos ampliar un poquito el... el, el o sea, salir un poquito de la educación formal, porque hasta ahora había sido eh, la red es muy vinculada a la educación secundaria, bachilleros y ciclos formativos y también universidad, pero sobre todo educación secundaria formal. Y en esta ocasión hemos intentado ampliarlo a otros grupos y otras entidades que también estaban interesadas en, es, en esta educación crítica de, las, de la economía en general y en particular de las finanzas éticas, eh, con organizaciones juveniles, eh, Educacional Eura, le llamamos aquí en Cataluña, no sé muy bien la traducción pero es básicamente toda la educación no formal. Entonces, un poquito esta ha sido la evolución y, ¿no? eh, del trabajo que venimos desarrollando colectivamente todas las organizaciones ¿no? para generar recursos y, y compartirlos, ¿no? y visibilizarlos y compartirlos. No sé, si quieres seguir ahora tú con los recursos que tenemos cada uno. Sí, sí, vale. Vale, bueno, listo. Y entonces ya a raíz de, de todo esto, pues ya hoy en día hay, bueno, la verdad que hay mogollón de recursos pues, disponibles tanto en nuestro caso personal en Financias Alátago y en, y en concreto en lo que hablamos de la red de Redefes, también en Redefes, pues bueno, recursos que hay disponibles para, para todo el mundo, eh, tanto no sé, por mencionar algún ejemplo, la verdad que ahora hay bastantes cosillas, pero desde pues un manual que se hizo de, un manual, una, una crítica, perdón, al manual de de economía de bachiller, que también viene muy bien en base al cual trabajar, ¿no? las carencias o, o, o en los aspectos en los que más trabajar, eh, una guía didáctica que se hizo aquí con Steylas, un, un sindicato bastante conocido aquí en Euskadi, con el cual también un poco esto pues para, depende a qué, pues a qué curso nos estamos enfocando, si es de ESO, si es de, de bachillerato y demás, un poco qué recursos son los más apropiados para trabajar... Eh, en la economía crítica y solidaria y luego ya pues pasando por, por materiales igual también más atractivos, ¿no? de, de, teniendo en cuenta que estamos accediendo a, pues, a personas de, de 15, 16, 18 años pues bueno, para, para generar un poco debate, para que sea atractivo, para, para que entre también mejor el, el contenido ¿no? pues no sé, se elaboraron por ejemplo unos cuantos vídeos es una batería de 10 vídeos de un minuto y pico, dos minutos cada uno en donde en cada vídeo se tratan temáticas muy cortitas sobre pues, economía feminista, eh, la historia del dinero, eh, qué es esto de las finanzas éticas, ¿no? como vídeos así como atractivos. Y, y bueno, luego también incluso para la gente más joven, pues incluso hay un juego de cartas para hacerlo un poco así como también más dinámico y que la gente juegue. Y, y bueno, o cosas como un taller de rap para que también se involucre Javi, el audio se te, ha, se te ha desconectado. Ay, pues no, sabe, no sé qué ha pasado. Ahora sí, ¿no? Ah, vale. Eh, pues nada, lo que decía, que, que también yo que se estamos haciendo algún, algún taller de, de rap con la Asociación de Reggae de, de Euskadi, que tenemos... Tenemos un acuerdo con ellos y bueno, es como para, para ir haciendo como canciones y temáticas críticas en base a, a las finanzas éticas, a la economía, a, la, a otra forma de ver la, la economía, ¿no? Y, y bueno, y que eso, y comentaros que todo ese tipo de, de recursos pues están disponibles, están descargables, eh, también abiertos a sugerencias, a, a lo que fuera. Y, y bueno, que también la red de redes después, pues que no es, no es una red cerrada, ¿no? sino todo lo contrario, que, que se invita a adherirse, a profesorado a nivel particular, a entidades a un nivel más colectivo, eh, pues para seguir aumentando la red, seguir trabajando un poco en esas alianzas y, y bueno, y eso, y luego pues invitaros a, a que le echéis un ojillo a, a la página. Sí, la verdad es que los recursos de, de finanzas al atago son, son muy, muy, muy interesantes y atractivos, yo pienso. Esa es, al final la idea un poco de la Red es que podamos compartir en ella todos los recursos que se van elaborando y creando con, ¿no? con esta mirada de educación crítica en economía, el impulso de las finanzas éticas, y, pero que sean también propuestas eh, ¿no? metodológicamente interesantes. Entonces, bueno, en FES, desde FES, se lleva también bastante tiempo trabajando en, en educación y finanzas éticas y se han desarrollado talleres eh, que anualmente aproximadamente unos 750 estudiantes en Cataluña realizan estos talleres. Son talleres eh, de, con teatro del oprimido, eh, videoforos, etcétera. O sea, que intentan que, eh, que sean bastante participativos para el alumnado intentan aterrizar un poquito conceptos que pueden ser un poco abstractos sobre todas esas edades, pues a, a, les ayuda como a, a aterrizarlo a su, en su vida cotidiana, digamos. Eh, luego hemos elaborado también la guía eh, Que tu dinero piense como tú, que está en castellano también, que es un conjunto de actividades eh, adaptadas al, al currículum formal eh, de, de secundaria que permite trabajar diferentes eh, elementos de la, de la educación en finanzas éticas, digamos, y del sistema financiero, y contiene todo, todo el material que puedas eh, necesitar para poder eh, realizar estas actividades de forma autónoma en, en, en el aula, digamos. Eh, y por último, es que como no sé si vamos muy mal de tiempo, perdonad. Vamos o sea, ahí, a... ahí, ahí. ahí, o sea, ahí, ahí, ahí, ahí ¿no? Vamos, déjale, sí, no te sí. voy a cortar, deja, sí, te dejo que está súper interesante. Realmente solamente comentaros también los proyectos de aprendizaje y servicio en finanzas éticas que también llevamos como unos 3-4 años realizando y que son una oportunidad muy interesante porque permite a la entidad trabajar más de cerca con el profesorado, adaptarnos los contenidos que se van a en la fase de aprendizaje de formación, qué contenidos se van a trabajar, pero luego le hacemos como una demanda a, a los estudiantes, al grupo de estudiantes que participe, pidiéndoles que hagan un proyecto. En nuestro caso, normalmente es un proyecto de, de difusión o de sensibilización, pero es siempre el alumnado quien elige qué acciones van a, van a, van a desarrollar. Por lo tanto, les permite también como, pues, eh, hacer lo suyo el proyecto un poco. ¿no? Entonces, eh, hemos preparado este año eh, un pequeño vídeo que lo explica mucho mejor que yo, que son estos proyectos. Es totalmente el preestreno, no lo hemos difundido, aunque está público, pero no hemos hecho difusión aún. Y entonces, Serena, perdón si puedo ponerlo ya. Nada, pues lo pongo, lo pongo yo. Sí, si quieres lo pongo, lo pongo yo. Ahí lo intentamos así. Vale. Sí, por favor. que, es que no Vale, puedo... pues si, si os parece, lo eso. Me, me comentan que soy un poco con eco. Sí, y era yo, era yo que me había. si sí, era yo ahora, eh. pero perdona, sí, sí. En general para cerrarnos los micros. Vale, pues pongo el, el vídeo y luego damos paso al compañero de Econoplastas. De no sé si queréis decir algo más desde. Nada, no, cualquier cosa que ahora estoy en las preguntas, si, si es necesario. Vale. Salga. Vale, yo creo que me estáis escribiendo y diciendo temas del. Yo creo que todos ten, tengo vuestros correos electrónicos porque os he mandado el enlace de Zoom. Entonces, en principio, yo creo que, que ya os tengo, ¿vale? Eh, si no, os dejo mejor el mío. Si no os llegase algo, me lo me escribís, ¿vale? Venga, pues voy a. Vamos a poner el, el vídeo. Venga. Es el preestreno. Bueno, bueno, bueno. <risa> ya. A ver. Eh, vale segundito que está cargando voy a compartir pantalla un segundito vale perdonad que voy a que creo que tengo mucho es que justamente recoge los, las dos últimas experiencias que hemos tenido este curso pasado, del 21 al 22, y que de hecho se presentaron en las jornadas de, de abril. y pues, hace un vale, poco de pues, de todo. Perfecto. Voy a... Bueno, me decís si, si lo escucháis o no, ¿vale? Espero que sí. ¿Sí? ¿Se oye? ¿Lo oís? No lo oís. ¿Sí? Ah... Sofía, sí. No, no se oye, y, pero igual, igual tienes que poner el subtítulo. Venga. Aquí, exacto, porque sí que está subtitulado. Venga, pues le, le doy, y aunque. Sí, y si no, porque... no pasa nada, si no lo pasamos. Vale. No, no, que lo algunas que los, lo estáis vez. siguiendo, ¿no? O sea, porque Javi me decía como que sí que lo oía, o Berta también, o sea, Andrea también. Me había parecido, pero no estoy seguro, creo que no. no. <risa> Espera, porque igual intento hacerlo así rápido. Reacciones en vivo. Bueno, no lo oís, ¿verdad? No te preocupes, si no se oye, yo es que no lo oigo tampoco. Ay, espera, a ver si... ¿Alguna sabe cómo, así como de estas cosas ahí del directo, cómo hacer para, a ver, pulsar en vivo, deshabilitar? A veces me deja y a veces no, y no sé deciros por qué. A ver, uso compartir. a lo mejor si sí comparto el avanzado, creo que lo voy a intentar, audio del ordenador, compartir, sí. Vale. Vale, vídeo, vale, vale, vale, vale. Uh -huh. Si no, si vamos muy mal de tiempo. Okay. Vale, no, pues jo, me da rabia, pero no sé por qué. Voy a hacer el último intento. Nah. Venga, va. no. Vamos. No, no. No, ¿verdad? Tampoco lo oís, ¿verdad? ¿Alguien tiene así como, así como simplemente una intentona y si no lo dejamos y pasamos a, a Diego? Pero no sé si alguien así como muy ducho en Zoom, que parece mentira después de tanto tiempo, que no anda sí, que no he compartido yo vídeos, es que no lo entiendo. No, es verdad, a mí también me ha pasado alguna vez, es algo de... es que no lo sé, la verdad. Pero no te preocupes, porque como hay que hacer el estreno del vídeo y vamos a aburriros a todos con él... Hmm. Bueno, bueno, no sé, ahora no sé dónde estoy, así que nada, bueno, venga, da igual, vale, oh, perdona, qué mal, perdona, no, Sofía. Yo tampoco puedo hacerlo desde el mío, así que tranquila, nada, eh, lo, lo haremos difusión, mira, voy a poner el enlace igualmente en el chat. Vale, yo además si quieres me lo mando con el correo para que lo vean, ¿vale? Perfecto, perfecto, gracias. Bueno, muchísimas gracias eh, Javier y Sofía. Eh, sí doy fe que los materiales de, de FEDS y de finanzas adaptados son son brutales. Así que bueno, pues ya vamos acercándonos al final de nuestro encuentro. Luego vais a tener un espacio también de, de participación y de, y de preguntar y de incluso mostrar vuestras inquietudes, bueno, lo que queráis, ¿no? comentarios y demás. Pero ahora queríamos dar paso a, a Diego de Conoplastas, Eh, Diego, Diego, cuéntanos eh, un poco. No, no te oímos. Creo que eh, ahora, ahora... Ahora, sí, ahora sí, perfecto. Bienvenido, Diego. Gracias. Buenas tardes. Pues nada, muy contento de compartir con vosotros este tema de educación secundaria. Yo soy profe, como algunos de los que estáis ahí, también. Y también me gustan los espacios informales. Pues vengo a hablaros del espacio tardismo, eh, del, de este libro, eh, del demasiado tardismo. ¿Vale? Eh, bueno, es un libro, es un viaje por nuestra realidad económica en los últimos 20 años desde la perspectiva de un economista crítico y humanista. Su autor, que es José Ramón Paramio, analiza nuestra economía capitalista en su fase actual, que él define como neoliberal, globalizada e hipertrofiada financieramente a través de una recopilación de libros documentales canciones, arte, cuentos, teatro, poesía, etcétera, y de numerosas anécdotas de su trabajo en las aulas, porque es profe de secundaria desde hace 25 años, y desde su participación en espacios de acción cultural y social, eh, sobre todo en la ciudad de Guadalajara y también en Madrid. Eh, también cuenta anécdotas de su vida personal. ¿Cómo, ¿Cuál es el formato? Pues el, el formato es un libro en el que hay 121 fichas, y en cualquiera de estas fichas lo que tenemos son dos páginas, y demuestra también que tiene conocimientos de economista marginalista, el marginalismo, porque aprovecha muy bien los márgenes. ¿eh? Nada de primeras y segundas derivadas. Eh, sí te explica los derivados financieros, pero bueno, eh, te explica muy bien un tema eh, y lo hace también aportando en un montón de recursos. Como ha dicho la compañera eh, Elena de, de SF, es un maletín de recursos. O sea, es una pasada. Es un maletín de recursos. Es un libro muy apto para para tenerlo como libro de mesilla o como libro de recursos para un departamento de economía de un de un ies ¿no? está organizado en seis capítulos el primero el primer capítulo que es simplemente pues la economía se titula pues te da materiales para iniciar un curso de economía básico ya sea de educación formal o informal en un colectivo eh, después tiene unos capítulos en los que habla de la economía actual y, y lo hace un poco de la siguiente manera Voy a ponernos un ejemplo eh, Vamos a ver, lo tengo aquí Por ejemplo, eh, el, el, el capítulo 2 habla del gran poder del gran poder de, que nos domina de, de grandes empresas y organismos internacionales ¿no? Entonces, eh, lo hace a través de diferentes formas Por ejemplo, aquí, a través, de, a través de cortometrajes Entonces, en estas dos páginas, que es una ficha de las 121 que hay Pues, por ejemplo, eh, lo que hace es dar una definición de obsolescencia programada eh, aporta las diferencias de tres documentales que serían el, el porqué la historia de las cosas de Daniel y Leonard comprar, tirar, comprar y idiots vale y después en este lado lo que hace es enlazar una vez que he hablado de la obsolescencia programada y de cómo la empresa del iPod ha conseguido quedarse de forma civilina con grandes partes del mercado mediante esta, esta técnica de la obsolescencia programada y percibida pues te remite al número 53 de alternativas económicas en la que hay una especie titulada una, una hegemonía peligrosa, en que habla de las cinco grandes tecnológicas y lo, el oligopolio de Big Data, que apenas aportan nada mediante sus impuestos al Estado, a pesar de su enorme rentabilidad, ¿no? Y, por último, esto, esto sería un poco lo que os he dicho, un economista crítico, con un montón de referencias que puedes usar en clase o en un colectivo, y después termina con, con su parte más humanista, ¿no? Su parte más humanista, por ejemplo, eh, lo hace mediante un documental, no sé si lo conocéis, es un corto animado que funciona muy bien en las aulas que se llama Un día en el parque. ¿no? Entonces coloca a los alumnos como si fueran abuelos y cómo se relacionarían con su hipotético nieto eh, que también es, que ha llevado su adicción a la tecnología a, a extremos. ¿no? Entonces lleva una reflexión humanista de hasta, hasta qué punto vamos a entrar en lo tecnológico y dejar de lado lo humano. ¿no? Y por último, hay una reflexión suya en torno... Hace una reflexión de actitud personal en la que dice, mmm, en la que reconoce su, un poco su incoherencia porque también usa las herramientas, usa el cara libro como lo llama él, el, la red social, o usa el, el buscador cuyo nombre empieza por G para escribir esto mismo que nos está contando. ¿no? O sea, hay una reflexión humanista muy interesante. ¿no? Por eso que, que es un libro que, que se lee también, que lo puede leer cualquier persona que, que esté interesada en un poco en eh, recuperar ¿no? y todos los referentes que ha habido porque tiene muchas novelas, os voy a enseñar otra ficha mientras os cuento. Por ejemplo, el capítulo 5, que lleva el nombre del libro, El demasiado tardismo, pues tiene una, una parte dedicada a charlas. Es una charla que da él porque él eh, está muy habituado a dar charlas en bibliotecas, colabora con, pues, con muchas entidades, ecologistas en acción, con los mismos eh, economistas sin fronteras. Bueno, le llaman mucho, a, a los econoplastas en general nos llama pero a José Ramón en especial, no está muy acostumbrado a tener esa, esa parte divulgadora. Y bueno, pues aquí... En esta, en esta ficha eh, habla del fin del capitalismo, hace referencias a, la, a, la, eh, a ensayos como un ensayo de Richman, de Jorge Richman, La habitación de Pascal, una referencia al libro Colapso de Carlos Taibo, y luego muchas referencias a la realidad. Hay una reflexión sobre la crisis eh, epidémica, otra reflexión sobre el 15M. ¿no? Os la voy a leer rápidamente, un poco para que veáis que no solo hay recursos, sino que hay una reflexión que, que es muy, muy valiosa. Por ejemplo... Aquí mismo dice, la, reci la reciente crisis cri epidémica, con un descenso brusco de la actividad económica, nos ha recordado que algunos de los hábitos de nuestras prósperas sociedades, viajar por todo el mundo, depender del comercio globalizado, desarrollar nuestras vidas en torno al consumo y en el mercado, podrían llegar a ser experiencias del pasado. ¿no? O sobre el 15M, ¿no? él reivindica, hablando de Carlos Taibo, una, una charla que dio allí con unos Econoplastas que dio en Guadalajara, pues dice, hoy en día nos parece lejano el 15M, pero no vendría mal dar otro empujón a su espíritu transformador, ¿no? O sea, que aporta, aporta también sus opiniones. Y ya para terminar, para enseñaros así alguna ficha, esta ficha eh, que os enseño también del capítulo 2, a ver si la encuentro. Sí, es esta ficha, ¿no? Es una ficha en la que, por ejemplo, a través de la música, él hace una lista de, de seis canciones, por ejemplo, y se las pone a los chavales para ilustrar un tema. Eh, en este caso es el gran poder del nuevo. Entonces, tú utiliza una, una canción de Manu Chao. Otra canción de Las Veneno, en fin, varias, ¿no? Eh, varios autores. Alicia Ramos, Las Odio. Vale, y entonces, yo a veces juego a ver si le pillo a, a pararme y encuentro un recurso que no tenga en este libro. Y entonces, por ejemplo, yo encontré una canción de, de Casey O, del rapero, eh, que se llama Esto no para, ¿no? Esto no para, aunque nadie, ¿no? Esto no para si nadie lo para, ¿no? Una canción muy, muy cañera. Y entonces, pues, pues ya la, de repente, se me había pasado esto, él ya la tenía, ¿no? Y con mucho sentido del humor sobre esta canción que lo usa en clase dice el rap es una música social la crítica social en una edad en la que tus hijos preadolescentes empiezan a renegar de la música que tú les pones es una maravilla encontrar canciones como la de Casey O para poder ponerse en el coche sin que se genere un conflicto familiar no eh, tiene mucho sentido el humor también cuando cuenta todo vale pues eh, ya os digo eh, el demasiado tardismo ¿no? que tiene un poco de trampa el título porque el capítulo yo creo mejor ese capítulo 6 y el capítulo 6 es este no es este no si sí es posible si es posible, con un dibujo muy chulo. Y entonces, bueno, pues aquí tenemos claramente. El, vemos como el autor está acostumbrado a participar en espacios de acción social. Él, con iconoplastas ah, hemos, eh, bueno, hemos reeditado a José Luis San Pedro, eh, que lo reivindicamos como el economista de referencia. Eh, hemos, dentro de Economlastas, eh, se hacen. Bueno, está muy relacionado con el Rincón lento, que es un espacio de animación cultural y social, muy importante en Guadalajara. Hay mucha relación con el mundo rural. En fin, un montón de cosas que cuenta aquí ¿no? y que, y que da, gusto, da gusto disfrutar. Da gusto disfrutar. Ya os digo, es un maletín. Se puede leer en muchos sitios, tener pues la mesilla de noche, en el departamento o, o bueno, donde, donde quieras. Eh, ¿Qué más contaros así de resumen? Voy a pasar ahora a leer el cuento. Y eh, bueno, pues un poco mi experiencia con el libro. Es que eh, es fantástico porque no solo tienes un montón de herramientas, ya os digo, 126 fichas a una media de 10, tienes más de mil recursos. Y hoy, por ejemplo, he usado uno en clase. Un vídeo muy chulo que hay, o sea, un vídeo que no menciona nada más, y lo, lo he usado para, para explicar los cuidados en clase. Es, es fabuloso, ¿no? Es, eh, para mí lo que, lo que me gusta sobre todo es cómo lo cuenta, cómo lo cuenta José Ramón, ¿no? porque lo imbrica todo de experiencias que ha tenido en espacios eh, de autogestionados. Y. El, el, ¿no? con, con esa referencia a hacer las cosas eh, después en, en, tu, en tu mundo pequeño, en tu pequeño mundo, poder hacer artivismo, hacer muchas experiencias de arte con alumnos, con, con asociaciones te lo, y te, todo te lo, cuenta, te lo cuenta aquí, ¿no? Tenía señalado otro párrafo, pero no sé si os hago mucho, mucho lío o me estoy extendiendo demasiado eh, pero, ¿puedo leer otra cosita o cómo lo veis? o Me, me danza el cuento ya Venga, una cosa rápida y el cuento. Venga, gracias. Vale. Bueno, pues hay otra sección que se llama Chascarrillos, ¿no? que es un poco como con algo que atraiga la atención. Dice, de domingo comparte su huerto con Manolo para plantar juntos las patatas. Le piden prestado el monocultor a Peña que de paso les echa una mano el día de la recogida. Se rompe una de las ruedas y piden ayuda a Guillermo, que lleva unos melocotones a cambio de arreglarla. De paso, bueno, etcétera, etcétera, y dice, la bolsa, bueno, es, es toda una, una cuestión de cooperativa de un grupo de consumo muy interesante. Y luego cuenta, dice, estas escenas son de lo más normal y cotidiano, pero si las pilla un econoplasta, se refiere a él del colectivo econoplastas, te suelta la chapa en plan escuela de verano. Y te dice que son ejemplos de cómo, de forma paralela, los mecanismos básicos de, de organización de la economía, como el mercado y el Estado, existen a nuestro alrededor una ingente cantidad de formas de satisfacer nuestras necesidades, que son alternativas a nuestro rancio capitalismo. Basadas en el trueque, el apoyo mutuo, los cuidados, la autosuficiencia, los bienes comunes, la colaboración, la cooperación, los favores, el cooperativismo, la autogestión, etc. ¿no? Es un poco, un poco resumen de, de, de, de lo, que, lo que su apuesta, su apuesta por la educación, ¿no? para mí. Y ya os digo, yo los utilizo en clase desde hace más de un año. El libro ya ha publicado casi dos años. Yo lo utilizo desde hace un año en clase y me está dando muy buenos resultados. Vamos con el cuento, ¿no? Bueno, vamos allá. ¿Eh? Ahí podéis estir... Ahí estiraros un poquito si queréis. <ríe> bueno, la fábula del capitalismo y la rana. Buscaba el escorpión a alguien que le ayudara a cruzar el río, cuando vio que se acercaba una rana y le dijo, «Rana, ranita, me subirías a tu espalda y me cruzarías en un par de saltos hasta el otro lado del río. ¿Tú estás loco? ¿Acaso piensas que no sé lo que haces con tu aguijón cuando se te acerca una rana? Hombre, pero no seas desconfiada. ¿Cómo voy a hacerte nada si dependo de ti para poder pasar?» No sé nadar. Si te hiciera algo, mientras me cruzas, sería como un suicidio. Bueno, visto así tienes razón, contestó la rana. Sería estúpido por, por tu parte. Sube, que en un momento estamos al otro lado. Iba la rana saltando de nenúfala en nenúfala con el escorpión a su espalda, cuando de repente sintió un intenso pinchazo que la dejó paralizada y empezó a hundirse sin entender nada mientras miró al escorpión y le preguntó ¿Pero qué has hecho? ¿Cómo puedes haberme picado? Vamos a morir los dos en medio del río. Lo sé, es estúpido lo que he hecho, pero no he podido evitarlo. Es mi naturaleza. Buscaba el capitalismo, recursos naturales para seguir llevando a cabo su tarea infinita de producción y consumo. Cuando se encontró a la Tierra y le dijo, Planeta Tierra, ¿me dejarías explotar tus recursos para seguir aumentando la riqueza material? Esto está loco, le dijo el Planeta Tierra. ¿Acaso piensas que no sé lo que haces con tu codicia cuando se trata de explotar recursos? Hombre, no sea desconfiada. ¿Cómo voy a hacer nada si dependo de ti para reproducirme? No hay más que un planeta y si lo destrozara sería como un suicidio. Bueno, visto así, dijo la Tierra, tienes razón, sería estúpido por tu parte no cuidarme. Iba el capitalismo en su etapa neoliberal, globalizada y financiera, cuando la Tierra sintió intensas e irrecuperables heridas en toda su superficie. Y sin entender nada, miró el capitalismo y le preguntó, ¿pero qué has hecho? ¿Cómo puedes haberme hecho esto? Vamos a morir por pensar solo en los beneficios a corto plazo. Lo sé, es estúpido lo que he hecho, pero no he podido evitarlo. Es mi naturaleza. Bueno, bueno pues esto es un clásico que los econoplastas eh, han contado, porque yo soy una reciente de incorporación, han contado en muchos sitios. Yo ya lo había oído y es un gusto poderlo contar con vosotros aquí, ¿no? Sabiendo Muchísimas que todos gracias. somos ranas. <risa> Muchas gracias, queremos Diego. Queremos serlo, por lo menos. ¿no? Muchas gracias, Diego. Además, este es un cuento que también aparece en otro libro, de, también de las ediciones lentas de Econoplasta, que es Cuentos chinos para la economía y otros chascarrillos, ¿no? Eh, Bueno, no me acuerdo cómo acaba. Sí, y otros chascarrillos es... para acabar con el sistema, sí. Eso. Buenísimo, está... buenísimo. Yo se lo habré regalado. Bueno, o sea, a ver si sacáis próxima próxima Está en PDF en la web porque se agotó en papel. Pero sí, sí está, está en vistas una, una ampliación. Así que nada, pues muchísimas gracias por el repaso por los recursos del maravilloso libro Demasiado Tardismo. Bueno, creo que hoy hemos ofrecido una, un gran repertorio de materiales, recursos y. Y bueno, pues un gusto haber contado con todas vosotras y, como os decía, yo, yo me encargo de recopilarlos y, y compartiroslos a, a, a las asistentes, así que por eso no, no os preocupéis que mañana, mañana los tendréis. Eh, muchísimas gracias a, a todas las participantes. A mí sí que me gustaría, aunque vamos un poco regular de de tiempo, pero bueno, no he querido pararos, no se me da bien porque me gusta escucharos, pero pero sí que me, me gustaría como dejaros a, a las participantes, pues bueno, compartir, compartir alguna inquietud, alguna práctica, algún bueno, algo, algo que queráis compartir. Si habéis puesto en marcha alguna cooperativa escolar o alguna asociación escolar o proyectos de aprendizaje servicio o algún material de los que hemos hablado. Bueno, eso abrir un pequeño turno de palabras y. Y, y ya, pues después cerraríamos. Es el, el momento. ¿Así rompe rompehielos alguna? ¿Nada? ¿Nos animáis? Bueno, si quieres. ¿Tengo el micro abierto? Sí, Diego. Vale, pues no sé yo. Así decir que, que me, han, me, han, me han sorprendido y apuntado varios recursos de finanzas éticas de Javier Andrea, ese taller de rap, me encantaría conocerlo. Eh, me ha gustado que tu dinero piense como tú y esas guías. Ya conozco unos cómics que tienen, que están bastante bien, así que me meteré a verlo. Luego, las guías para introducir el cooperativismo, el cooperativismo en el aula que ha mencionado Andrea, también me, me llamó la atención, o sea que me llevo de aquí muchos recursos. Eh, pero bueno... Mmm, no, de todo se ha apuntado a cosas, ¿no? Pero, o sea, yo un poco, un poco decir que, que, bueno, que mis reflexiones, mmm, intentar, eh, independientemente de la asignatura, no hemos hablado aquí que hay mucho rollo con el emprendimiento, ¿no? Por ejemplo, Paramio, cuando habla de emprendimiento, les dice, pero no vamos a ser emperdedores, no, vamos a ser encendedores sociales, ¿no? Le da la vuelta. Eh, y yo, por ejemplo, me voy a permitir enseñaros esto, ¿no? Yo les he, les he puesto un pequeño corto que venía aquí en el libro y les he explicado, y es una asignatura de emprendimiento del cuarto de la ESO, y les he dicho que, que el emprendimiento va un poco así, o sea que tú tienes aquí el emprendimiento que depende del mercado, pero que como, como veis esto es el, el iceberg, ¿no? el, el, el dibujo del iceberg que usa la economía feminista, pero esto se apoya sobre los cuidados en la naturaleza, o sea que yo estoy explicando emprendimiento, pero lo estoy diciendo que claramente eh, no se sostiene si lo otro, que, que se den cuenta, ¿no? y, y analizamos pues muchos materiales que nos llevan a, a reflexionar sobre esto, ¿no? O sea que, con un poquito de imaginación, recursos y, bueno, no digamos ya si, si haces aprendizaje servicio, ¿no? Eso es, yo he hecho algo, he hecho algo de, de talleres con chavales de animación en centros, centros de mayores, centros de día y lo he hecho durante dos o tres años y ha sido fantástico, ¿no? También depende de cómo, cómo de tiempo que tenga este, este año y, y la libertad que tenga dentro del instituto, pero pero pero sí, sí. O sea, habéis hablado de cosas, de recursos, pero yo creo que, que, que si quieres puedes eh, claramente analizar crítica a pesar del currículum. Sersia, encantada de conocerte, tanto tiempo. Hola, ¿qué tal? Hola a todos y todas. Uh, bueno, veo algunas caras conocidas, otras que son nombres conocidos pero caras todavía no. Bueno, yo me llamo Sersia Lashe, soy de A Coruña y soy profesora de formación y orientación laboral, doy clase de, de emprendimiento, sobre todo de empresa iniciativa emprendedora. Y nada, pues he estado muy atenta a todo lo que estabas diciendo. Eh, y nada, pues como Elena nos ha invitado a compartir, pues eh, voy a compartir qué es lo que hacemos desde Galiza. Eh, a ver... Eh, Tampoco voy a hablar aquí de todos los programas institucionales que hay, que hay un montón y no es mi, no es mi, mi, mi tarea. Yo soy funcionaria docente, pero bueno, hay muchas cosas que hago, además de, de la función de, de dar clase y así. Eh, pero antes ahora habéis hablado del de cooperativismo en la enseñanza. Hace años aquí ya que hay un programa que es Cooperativismo No en Sino, que se hace. Es un programa oficial de la Consellería de Educación, de la de Economía y de Espazo Cop que es eh, la Asociación de Cooperativas de Galiza. Y bueno, eh, yo he participado con mis alumnos en varias ocasiones. De hecho, una vez ganamos. Eh, un premio bastante interesante, además. O sea, aparte del premio económico, que es un acicate, es la mentoría que tienes. el eh, el entrar en contacto ¿no? con, pues, con un paso previo a, pues, a lanzarte. Desafortunadamente, la, la cooperativa eh, no se no cuajó eh, como, como empresa en sí, pero la experiencia fue transformadora para todos y, y bueno, para, para nosotros académicamente, para los profes fue una pasada, ¿no? pero para el alumnado fue muy interesante. Eso con respecto a, a lo del cooperativismo. Uh, también hay un, un, programas de, de, de fomento de, de, de, de las iniciativas cooperativas ¿no? en, en la escuela, eh, sobre todo en ciclos formativos, o sea, en, en el centro donde trabajo nosotros vamos, tomamos parte, formamos parte de ello, y, y nada, recibimos eh, pues eso, visitas de, de, de cooperativistas y y de personas cercanas a la economía social y solidaria. De hecho, ayer mismo tuvimos una formación de profesorado en ese, en ese sentido. Y luego, eh, desde el Centro de Formación de Profesorado de, de Galicia, sí que se, se dan formaciones. Eh, bueno, yo he estado coordinando los últimos tres años formación en emprendimientos transformadores. Eh, entonces hace eso, hace ya tres cursos que que damos una formación de profesorado, autoformación, o sea, se da desde el propio profesorado hacia el propio profesorado. Y e invitamos a, a entidades que son significativas, EspazoCop, Estado, eh, Reas, eh, Fiare, COP57, uh, la AI Sopeto, que es una asociación de microfinanzas éticas de Galiza, o sea, en fin, que... Hay cosas, eh, hay cosas y, y lo que nos interesa a mí particularmente como docente y como investigadora en esto es una parte también de, eh, de autogestión, autoformación que a veces, eh, bien sea eh, desde el ámbito de las finanzas convencionales o incluso estas, ¿no? de las finanzas éticas y transformadoras, a veces estamos un poco los trabajadores de, públicos Estamos pendientes o dependientes de formaciones externas, que al final nos, no, es, es un producto de consumo eh, que nosotros, nosotros adquirimos y consumimos. Y no, está, está bien en una arrancada así, pero eh, a mí me parece que es muy importante la autoorganización, la autoformación, auto el, el crear en asamblea y el, el digamos, ser ser nosotros los, eh, los y las eh, creadores de nuestro, de nuestro propio contenido pues dentro de los marcos que nos deja bueno, pues los programas y la, las, la, la, la normativa, las programaciones, todas estas cosas que tenemos que hacer, que, que hay que pasar por ahí. no Pero, pero bueno, esto es lo que, un poco lo que quería contaros de, de lo que es mi trabajo como, como docente en, en un instituto de FP. Venga. Versia, eh, antes de que acabes, me pregunta Laura por el chat, ¿en qué centro trabajas como ponente? Que ella también trabaja en Galicia. Ah, sí, en Elías Fernando Virce, en Acuarunio. No sé si me ha ah, dicho. Ah. <ríe> vale, bueno, hola Ana, encantada para mí también. Genial, hablando de... <ríe> mientras anima a otra persona, no sé, no tengo... A ver, no sé si os veo alguna levantando la mano y demás. Eh, nosotros también hacemos como un así entre otras cosas. Me ha venido a la cabeza cuando habláis del taller de, de rap. Hacemos talleres de memes eh, feministas y demás que también está, es también una actividad muy chula y lo solemos hacer preparando el 8M. Y bueno, suele ser así como bastante bastante divertido y molón. Eh, Bien, hola, buenas tardes. Hola Nelly. Eh, ¿Qué tal? Se estaba escuchando, perdón, ¿me puedes cerrar la puerta un poquito? Perdón. Eh, yo he, he venido escuchándoles atentamente a todas las eh, exposiciones y, y que han estado comentando los profesores de los centros educativos. Eh, yo soy profesora sustituta interina de la Universidad de Huelva. Y soy de la formación de Derecho, pero sin embargo, eh, a mí me gusta más el tema de, de, de las ciencias sociales y he venido dando clases en el Departamento de Sociología y tal. Eh, he leído la tesis en el tema de la dependencia, les cuento esto un poquito porque, a pesar de que soy de la formación de jurídica, mi, mi quehacer y mi, mi docencia le he dado siempre en las áreas de sociales. Y entonces cuando leí la tesis doctoral eh, en el Departamento de Economía, porque casualmente quería eh, aprender mucho de, esto, de estos temas sociales y tal, entonces eh, me he especializado en temas de políticas sociales, en el tema de la economía social y temas de, también de los cuidados, ¿no? porque mi tesis es sobre los cuidados de larga duración. A raíz de todo ese interín, todo estoy comentando todo esto porque... Eh, junto con otros docentes que son expertos en economía social, que tienen una trayectoria de casi de 10 años y que trabajan con REAS y tal, y bueno, eh, con estos profesores hemos constituido un spin-off, un spin-off que es una empresa cooperativa de la Universidad de Huelva, que eh, nuestro quehacer y nuestro objetivo es dinamizar la economía social eh, en forma general en la sociedad, pero eh, específicamente en el sector de los centros educativos eh, en los colegios ¿no? entonces actualmente estamos ejecutando un proyecto en el cual eh, queremos realizar esas, estamos haciendo estas actividades con los alumnos de, eh, de eso eh, de, también de los ciclos formativos en dos centros educativos eh, de la provincia de Huelva y, y también, eh, aparte de eso, eh, hemos empezado, porque recién estamos ejecutando este proyecto, en el mes de, de, de octubre hemos empezado y tal. Entonces, eh, la otra actividad que tenemos es la formación con el profesorado. Casualmente hoy nos hemos reunido, eh, todos los agentes eh, que participamos en la ejecución de este proyecto, y... Eh, y, y he, he ido recogiendo mucha información con vuestra, de vuestras experiencias que vienen desarrollando y aportando ¿no? en los centros educativos. Estoy muy ilusionada, me, me gusta, voy a, voy a ver el dossier atentamente, Elena, con lo que nos vas a facilitar y tal. Y, y nada, que estamos, este, ya eh, hemos solicitado incluso a la Universidad de Huelva, para que, eh, aparte de la formación que nosotros vamos a dar en los centros educativos, con los socios, con, con los colaboradores, sea Participa Reas, ¿no? Contrapenos, eh, EMAUS. ¿no? Trabaja, eh, trabajamos también con Desatando Ideas, que es otra, eh, otra cooperativa. Eh, trabajamos con la Fundación de Emprendimiento, con el CADE de Huelva eh, ¿no? y otras este, otros entidades que son expertos en economía social para la formación, para los talleres. Eh, que vamos a, a, a realizar en los, en los centros educativos. ¿no? Y también, por otro lado, queremos, este, ya hemos solicitado a la Universidad de Huelva pues, una formación también que vamos a dar al profesorado y vamos a utilizar la infraestructura ¿no? de, de la Universidad de Huelva, ¿no? que va a ser una formación semipresencial. Y, y nada, así que quería comentar esta, eh, esta actividad que estoy realizando. Es un gusto. Sí, si queréis eh, después todas compartirme alguna experiencia o proyecto que, que queráis compartir, pues yo la puedo incluir en el mail que os mande, O sea que sentiros libre. Yo creo que todas tenéis mi correo, o sea que luego me la podéis compartir. Si queréis que comparta más información, pues mandadme un mail ahora a continuación y, y, y nosotras desde Economistas lo, se lo reenviamos. Muchas gracias Nelly. Un gusto también conocer bien, bien. Como todo, ese, ¿no? todo ese trabajo directo día a día también, ¿no? Sí, sí la verdad que sí, ha sido así eh, eh, importante la, la reunión que hemos tenido hoy con los diferentes agentes y colaboradores eh, para la ejecución de este proyecto, tanto profesorado, tanto personales, este, agentes que nos financian, que son de la Newtown, ¿no? de una asamblea de cooperación por la paz en, en Sevilla, que, que trabajan en nombre de Mintao, ¿no? Y, eh, y, como, y lo, las demás entidades privadas que he comentado, ¿no? De eh, y, y las cooperativas, y también este el sector privado, ¿no? Lo, los docentes, ¿no? Lo, lo, lo, los colegios este, con los que vamos a trabajar. Muchas gracias, Nelly. Vale. Nada. No sé si alguna compañera, compañero... Tenemos que ir cerrando, pero bueno, si queréis hacer como una última línea así de cierre. Bueno, bueno, si no, bueno, pues eh, me ha encantado escucharos. Muchísimas gracias a todas las que habéis empleado este ratito de tarde con nosotras. Creo que así ha puesto como muy buena, como una buena guinda ¿no? del pastel al cierre de este dosier. Próximamente ya publicaremos el nuevo, esto es así, un no parar, así que bueno, estad atentas a, a, al, al nuevo dosier que también es del ámbito educativo, en este caso más del ámbito universitario, pero bueno, creo que también, creo que también puede estar interesante y bueno, sobre todo agradecer a Javi, Sofía, Diego, Berta, Andrea eh, y Lucía que ya se han ido, eh, bueno, vuestra colaboración y, y vuestra participación, porque sin vosotros pues no... Tampoco hubiera tenido sentido todo esto, o sea que muchas gracias. Muchas gracias. y nos seguimos, nos vemos y estamos en contacto. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias, muchas Hasta luego. Gracias, gracias Elena. Gracias. Aquí, Elena.